quién habla? ¿Gabriela? Me llamaron ayer y les dije que no me interesa nada del banco. Mauricio Macri, ¿qué tal? les dije que no me interesa nada del banco. Hablo con la hacienda. A vos te pagan por hablar un tiempo largo porque se registra la llamada un tiempo largo, yo dejo libre el teléfono y... Yo te llamo para primero felicitarte y decirte que ha sido un orgullo para no todos. No me interesa ayer. nada de ningún banco de este país de mierda que vota este hijo de mi puta de se lo parió Macri su banco de mierda y toda la gente de mierda que pretende que por un globito de mierda esto va a cambiar y no me llamen más porque no quiero nada de ningún banco porque no voy a tener un puto peso partido al medio para que para que ningún puto banco me dé ningún puto préstamo Gabriela